no sé qué puedo hacer ¿no? por Me sale como que no está conectada la cámara web la cámara web está en la en la, en la notebook o sea que está preparada no bueno vamos a arrancar de todas maneras vamos a ir haciendo pausas porque lo largo Como es. ¿Ve ahora? ¿No? Bueno, ¿qué le va a hacer? Vamos como podemos. Eh, la unidad 7 es la que vamos a ver ahora: Administración tributaria o derecho tributario formal administrativo bien. ¿se escucha bien? sí, profesor, se escucha bien ok, bueno entonces eh, vamos a ver lo siguiente por una eh, organización constitucional la recaudación de la renta tributaria tributaria hablando en este momento de la finanza pública de el ingreso que se necesitan en los tributos en el Bien, eh, la, la recaudación, percepción la de los tributos eh, nacionales, estamos para el de la nación, de la administración pública nacional, los provinciales, eh, de los fiscos, por lo Provinciales y respectivamente las municipales. Los denominados parafiscales, o sea, aquellos que eh, son creados por ley, etcétera, etcétera, y otros organismos eh, los recaudan las organizaciones. Parafiscales serían eh, aportes y contribuciones que hacemos los abogados en el ejercicio de la institución. Eso va a en la abogados, a la nación, Forense, a la, eh, eh, un, la nación, lo vamos a ver la Administración Tributaria Nacional tiene tres organismos rectores o encargados de la restauración de la renta tributaria que funcionan dentro de la órbita de la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Sí? Bueno, estos organismos son tres, ustedes ya lo conocen. Los diarios. La Administración Nacional de Urbana, la Dirección General Impositiva, la Administración Nacional de Seguridad Social. ¿Sí? Entonces, esos tres organismos que componen la Administración Tributaria Nacional, decíamos, aglutinados dentro de de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el mismo doctor, el coordinador de países, que a su vez dependen de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, y a su vez, ustedes saben que por una disposición constitucional, las facultades administrativas para restaurar la renta, la constitución las conceden eh, a favor del jefe de la economía. Eh, de la Administración Tributaria Nacional, a grosso modo. Eh, vamos a ver específicamente, por más detalle, que es la Dirección General Impositiva de la República. Históricamente, el primer Organismo de la administración tributaria, el fiscal físico, por llamarlo decir, eh, es eh, la aduana. Esa saben más de 50 años de guerra civil, como administrada la aduana, los federales integrales, lo que finalmente se sanó vía la sanción de la Constitución, eso se separó Buenos Aires, por, por el este tema y luego se volvió a unir a la República. Profe, disculpe, se lo escucho sí. muy mal. ¿Se escucha mal? Sí. ¿Ahora? Ahí se escucha un poco mejor, pero se pierde un poco el sonido. Yo estoy si me pongo pegado a la máquina, lo que pasa es que me, me voy a quedar en un <ríe> Bueno, me pongo más cerquita. Eh, ahora se escucha bien. Sí, mejor. Bien. Bueno, les decía, la primera administración tributaria históricamente fue la administración de Urbano, o sea, venía de la época de la Polonia, ¿no? porque éramos, por la eh, y Luego pasó en eh, 1810 eh, a conformar lo que fue la, el primer gobierno patrio, y luego de 1816 que se de pues, pasó a ser... Eh, parte de la mesa del Estado, pero no, la, la vía aduana en Entre Ríos, en Santa Fe, Buenos Aires, pero ustedes saben que la que define eh, las cuestiones, o sea, qué entra y qué no entra, cuánto valen las tarifas, en definitiva, es la de Buenos Aires, porque la salida es un río Paraná. ¿Sí? Y eso es lo que tratan los artículos 9 y 12 de la Constitución Nacional. Porque, claro, Muchos años de guerra civil, de las guerras civiles más largas de los países de la época moderna. En Bien, esa fue la primera organización. La segunda organización en el tiempo de la administración tributaria viene a partir de la crisis de 1929-30. Es muy que ya han alcanzado la crisis de la pues ya repetir, ¿eh? pues la recesión, donde, para salir de esta, de esta recesión, se eh, crearon nuevos tributos a nivel mundial. Argentina siguió esa tendencia. Creó lo que se llamó el impuesto a las ganancias, que se llamaba por aquella época impuesto a los predios. Es la ley 11.672, y de la cual subsisten algunos artículos todavía, porque después fue puramente derogada, luego fuera sustituida por la ley de impuesto a las ganancias cual la ley es la vigente. Pero allá, eh, esta ley 11.672, eh, a continuación se dicta la ley 11.683, que es la que vamos a estudiar con innumerables reformas, eh, rige actualmente el procedimiento de recaudación percepción de los minutos que lleva adelante la, limita, la dirección general 11, 6, 8 3. si quieren ir buscándola en el Google mientras estamos hablando ya la van buscando en el Infolex eh, así después cuando refieran a la ley a la de la ley van a ir viendo bien bien eh, eso fue en el año 30, 31. Pues, sancionó el gobierno de facto de Iriguru, que derrocó eh, al de Y luego, cuando vuelve el Congreso, en eh, 1932, ratifica esta Le damos anteriormente la como se antes, de Por lo que decretos. Ahora de y de del Poder Ejecutivo con carácter legislativo. digamos, ¿Entendió? ¿Me escuchan? Bueno. Profe, ¿Sentí? se escucha muy mal. ¿Eh? Mm. ¿Pero se entiende lo que digo o no? Se escucha como saturado, profe, entonces le no, eh, cuesta mucho entender. Mm. Bueno. Digamos, si va mejorando. Bueno. Ahora estoy pegado al micrófono. Bien. Eh, allá por los años 60, 70, o sea, allá por los años... ¿Qué pasa con la seguridad social, que son los impuestos que tiene a cargo eh, de verificar y recaudar la Administración Nacional de Seguridad Social? ¿Qué pasa con esos? Estos nacen eh, por una tendencia el estado de bienestar, eh, allá por los años 40, 40 en adelante. O sea, consecuencia también de la crisis del año 30, de días que etcétera, etcétera, eh, nacen estos tributos de la seguridad social. Hasta ese momento, ¿quién tomaba a su cargo la cobertura de la eh, contingencia de la seguridad social? Esto es enfermedades, retiros, asistencia a la vejez, etc. El objetivo fundamental de una norma de la seguridad. ¿Quién lo hacía? Pues lo hacían las comunidades, ¿eh? la sociedad española, eh, la, el hospital italiano, eh, también la élita, etc. Cada comunidad se organizaba, porque saben que, que había mucha gente, Entonces, entre guerras de las guerras y eh, toman a su cargo. Luego, allá por los años 40 en adelante, hasta los años 70, se va haciendo cargo del Estado directamente de estas prestaciones y por lo tanto de las recaudaciones de los tributos que eh, son necesarios para hacer la cobertura de los gastos que implica atender esas necesidades públicas. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, eh, se dicta ya por el año 70, en el eh, se crea eh, una administración de seguridad social. Dirección Nacional de Recoblación Provisional. Dirección Nacional de recobración Provisional. ¿No? no, profe, se lo escucha. Ah, porque acá me sale esperando que se diga nosotros pasamos. ¿no? Bien, eh, esta Dirección Nacional de Recaudación Previsional eh, funcionaba hasta los años 1990 en adelante, donde se creó la Administración Nacional de Seguridad Social, que la sustituyó en funciones y en nombre. Por lo tanto, donde ustedes vean una norma que refiere a la División Nacional de Recaudación Provisional, está refiriendo a ANSES. Bien. Eh, tiene la particularidad que tanto aduanas eh, aduana como ANSES eh, eh, determinan las deudas tributarias, hacen los procedimientos de verificación y e determinación de deudas más las ejecuciones que están a cargo de abogados y procuradores que integran la dirección general de ¿Eh? entonces, entonces, los abogados que ejecutan las deudas, cuando las paga el contribuyente, cuando debe hacerlo, va a ser abogados de la Dirección General. De Bien, ese es el panorama básico de la administración. Ahora, ustedes, eh, ya les voy anticipando, cuando les estoy diciendo que la Administración Tributaria determina deudas, está diciendo derecho. Ustedes saben que el tema jurídico es decir derecho, es derecho, derecho, decir, decir, derecho que en principio es una función específica del Poder Judicial. Y así lo dice la Constitución. Entonces eh, surge el primer interrogante, la primera cuestión que tenemos que resolver es cuál es la participación que puede realizar la Administración Nacional, en Italia, en este caso, en la Constitución de otras administraciones, sin eh, salirse del marco constitucional. Bien. Esta división de poderes es funcional, ¿sí?, funciones, el ejecutivo ejecuta lo que el ejecutivo eh, ordena como ley y el judicial resuelve los conflictos entre ciudadanos y ciudadanos con el Estado. Bueno, esas son las funciones básicas. Pero bueno, eh, tampoco es un, eh, tan estricta esta separación y ustedes eh, bien ven en el artículo 1 de la... Nacional dice la nación argentina adopta para sí el sistema republicano. Luego no lo define porque no hace dogma la constitución, pero obviamente cuando se dice república se está aludiendo a la división de poderes. División de poderes son tres poderes: Digo, el judicial, excepción de la provincia de Santa Fe que tiene otro más que figura en la constitución sería otro poder constituido. Bueno, en la nación las funciones del contralor de la, de la tributaria están en la ley de 4.156 la administración financiera eh, pero no están en la constitución como están en la provincia de Santa Fe. Bueno, salimos, volvamos a, a por qué la administración tributaria está autorizada a eh, pronunciarse sobre cuánto debe eh, pagar o no el contribuyente, es decir, sin derecho, está juzgando ¿no? hay autores como Dromi que dice que cuando la administración interviene de tal manera no puede hablarse de administrativa porque la administración no puede hacer. en realidad cuando la administración interviene y nosotros dejamos firme eh, no, no, no utilizamos los recursos disponibles para acudir a la justicia efectivamente hay justicia de la administración porque Hijo derecho, Fabio, en este caso, y si no lo cumplimos lo va a ejecutar. ¿Por qué no lo ejecuta administrativamente? Bueno, en otros países, México, España, etc., la ejecución inclusive es administrativa. En nosotros no se da ese supuesto porque hay un requisito que está en el artículo 17 de la Constitución Nacional que dice, dice que el dogma que nadie puede ser privado de su propiedad sin sentencia previa. Es decir que todo lo que hace la administración es establecer el monto, eh, o sea, toda la obligación tributaria, el monto sujeto, objeto, etcétera, de la obligación tributaria, y luego si no cumple el contribuyente, si no paga espontáneamente, va a tener que recurrir al Poder Judicial para hacer cumplir su decisión entiende cómo es el tema? Yes. Bueno, es feo estar hablando solo, pero no sé si me están entendiendo o no. Bueno, eh, ¿qué es, por qué, y por, ¿cuál es el motivo por el cual está legitimado para la administración eh, ejercer esta función jurisdiccional en principio? Allá por los años 60, ustedes ya se si vivieron agrarios, ya lo habrán estudiado, eh, la Corte Nacional de la Nación se pronunció sobre un caso de las cámaras de arrendamiento y las parcerías, que eran también organismos administrativos, por lo cual este tema quedó zanjado. Y es la causa que se llama Fernández-Alba, contrapóxido con los que en 1960, donde la Corte dijo que el Poder Ejecutivo puede ejercer funciones jurisdiccionales ¿ves? en tanto y en cuanto respete las normas y pautas del debido proceso legal, como las respeta todo organismo del Poder Ejecutivo, y a su vez otorgue la posibilidad de un recurso judicial para lo actuado en sede por lo tanto, ese era es el motivo por el cual eh, la administración actúa legítimamente eh, determinando, controlando y determinando los tributos eh, cuando lo hace el contribuyente, y eh, luego decíamos, para ejecutarlos ocurre a la medida policial por aquel artículo 17 de la Constitución Nacional. Vamos bien. Sí, pero ¿Pero bien. ¿Cuál era el caso? ¿Cómo? ¿El nombre del caso? Fernández Arias, apellido con cuenta, Fernández Arias, contra Ojo Con Ojo. 1960. Corte Suprema, Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Entonces debe respetarse en todos los procedimientos, debe estar presente las pautas del el proceso legal, y luego, como es administrativo, la posibilidad de un recurso ante el poder judicial para revisar lo actuado es, eh, clarísimo, ¿no? ¿Sí o no? No hay respuesta no. Bien. Bueno, eh, ¿y cuáles son las pautas del debido proceso? Vamos a recordarla, eh, por si nos quedó alguna duda, porque tiene que estar presente todas normas de procedimiento. Ustedes van a ver en el desarrollo de sus actividades profesionales que la Administración tiende a suprimir algunos de los pasos, o a reducir o a eliminar, inclusive, pasos del debido proceso legal, eh, en aras de ir más rápido, de hacer su voluntad eh, a expensas de los derechos de contribuyente etc. Por lo tanto, eh, hay que recordarlo. Las pautas del debido proceso legal están reguladas, expresas taxativamente en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en la Ley 19.940. Aquella ley, que en los años... Por ahí, recogió la jurisprudencia de la Corte Suprema claro. de Justicia de la Nación que fue elaborando las pautas del debido proceso que nuestra Constitución lo llama así, proceso, lo llama Derecho de Defensa en Juicio. ¿De acuerdo? La Constitución sí, de, de la Nación en 2018 eh, dice Derecho de Defensa, no Alude al debido proceso, pero en realidad está eh, refiriendo al debido proceso legal. Bien. ¿Y cuáles son los... los elementos del debido proceso legal? Bueno, en primer lugar, lo que hemos terminado estudiando cuando lo que tuvimos los temas de como el sujeto jurídico para hacer tal es un centro de imputación jurídica del periodo que yo pensé, lo primero que debe conformar el debido proceso es una adjudicación de responsabilidad con una imputación ¿eh? Eh, lo civil se llama demanda, lo penal se llama requisitoria eh, acá es un simple acto administrativo que indica eh, cuáles son las responsabilidades y la, lo que pretende la administración ¿eh? o sea, una imputación claramente tenga el nombre que tenga en la técnica que utilicen las normas Okay. Ese es el primer hito del debido proceso de Para ser tal, sea válida esa imputación, debe fundarse en hechos. ¿eh? En hechos, porque el derecho regula conductas. ¿eh? La conducta surge de los hechos desarrollados por el contribuyente con relación a las normas que respetar el Como en todo el derecho, todos los igual. Bien, entonces. Eh... Eh, identificación de la persona imputada, eh, los hechos, narrar los hechos que conforman la, la publicación de responsabilidad, la indicación de la norma legal eh, que, de la cual surge la. se pretende del, del obligado, y por último la pretensión en este casos de condición fiscal. Mismo sí. Pasan los mismos requisitos que tiene una demanda, eh, un, un laboral, civil, eh, etcétera, un, un, un requisito fiscal en la situación penal, son los mismos requisitos. Se cambian de nombre por una cuestión de cuerda en cada materia. Eh, acá es un acto administrativo, pero debe tener ese compromiso. De lo contrario, no reuniría las condiciones de un elemento. Pálido y debido al proceso legal. Lo vuelvo a repetir que esto no está expresamente en la ley 11.683, que es la ley que remueve el procedimiento administrativo, sino que está contemplado eh, en la ley 19.149 de, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Aquella ley, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, lo que nos dice es que se aplica. Sujetoriamente los regímenes especiales. La ley 11683, que es un régimen especial de procedimiento, a su vez dice que todo lo que no está previsto eh, se aplica a la ley 19.000 y Es decir, que se reivindica mutuamente, obviamente prevalece la ley 11683 y todo lo demás lo llenamos los espacios vacíos, lo llenamos con la ley 19.000 y cuadrados. ¿Sí? Espero que se esté oyendo bien, porque no, no tengo modo no de saberlo. Bien, el segundo hito del debido proceso. ¿Cuál será? El derecho al descargo o a contestar los requisitos o a defenderse de esa acusación de responsabilidad. Y por lo cual es elemental que la implicación haya tenido derechos, derechos y pretensión, porque si no, no podemos defendernos correctamente. El tercer paso del debido proceso legal es el derecho, eh, tanto de la, de la como de que de se defiende, de ofrecer pruebas. Algunos la incluyen, otros separan el derecho de producir las pruebas, no solamente de ofrecerlas, es ofrecer y producir las pruebas. Eh, algunos autores lo lo unen, otros no separan, pero exactamente el derecho de ofrecer. El tercer legado, eh, lo que no tenemos son los alegatos, que a veces pueden estar o pueden faltar. Pero sí tenemos el cuarto elemento, otro de los elementos, que sería el quinto, el cuarto, según lo creamos, sería el derecho a una resolución fundada. Derecho a una resolución fundada. ¿Qué quiere decir una resolución fundada? Eh, ...surge del artículo 18... implícitamente de la Constitución de la Nación... De la defensa, de la ...es que la resolución... ...contemple adecuadamente... ...los argumentos... ...tanto de la imputación... ...como de la defensa... Y las argumentaciones... ...que sean conducentes... ...para la solución del caso... ...no todas las cosas que se puedan poner en el ...no los que sean necesarios ...para resolver el caso... Eh, el debida, la debida atención a las pruebas ofrecidas y producidas, tanto en el cargo como en el y eso se considera una resolución, resolución fundada. Porque de lo contrario, eh, parecería de, de, de contenido, digamos, una resolución que no lo ¿Sí? Agrega el Pacto de San José de Costa Rica, recuerdan el artículo 8. El derecho a recurrir ante la autoridad superior. Bueno, a veces está, a veces no está. Hay normas que no la han aggiornado a esta, a, esta, a esta posibilidad de recurrir, y específicamente eh, en las cuestiones de apremio, justamente en la judicial, no hay derecho a una apelación consagrada en la ley 11.083, con lo cual estaría. Unido con el pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 75 del Comisario 21 de la Constitución. Bueno, salvando ese detalle, el derecho de asunción fundada eh, puede existir o no el derecho a un recurso administrativo dentro de la administración para con el pacto de San José de Costa Rica, a veces ausente, luego competir. Y lo que no puede faltar es que se contemple la posibilidad de un recurso ante el Poder Judicial que permita revisar lo actuado en sede administrativa. Esto es el Y ya cuando pasamos al sede judicial estamos hablando del derecho eh, procesal tributario que es la unidad que sigue. ¿no? Entonces la unidad que sigue la vamos a enlazar con esta porque en todo se separar una cosa con la otra. Y eh, se complementan Bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Eh, la administración, como venimos, la administración comunitaria puede decir derecho en de estas condiciones, es decir, respetando los pasos del debido proceso legal eh, y agregándole el recurso ante un organismo judicial que posibilite la revisión del actuado. Y en esas condiciones puede eh, determinar exigir eh, una deuda tributaria, es decir, decir qué derecho corresponde a la magnitud, etcétera, ¿Sí? Bien. Entonces, todas estas normas son de carácter administrativo, si están destinadas para los deberes, facultades, eh, facultades de la administración tributaria y los deberes y eh, facultades de eh, los contribuyentes. En el derecho administrativo se llama el administrado, si le diría el administrativo, la carga del derecho administrativo, el contribuyente se le diría el administrado. Bueno, acá estamos en derecho tributario y le decimos bien. Bueno, son cuestiones de carga de la administración. Y eh, siguiendo con el programa, tenemos que ir entonces a ver cuáles son esas facultades de verificación, fiscalización, etcétera que tiene la administración. Bueno, la FIP tiene organizadas sus funciones en un decreto eh, que después se elevó a categoría de ley que es el decreto 618 del año 99. Tiene una ley posterior, esto es de la época de Menem, después del gobierno de la Rua, una ley que decreto. Eh, no puedo el número de ley. Y eh, es donde se contemplan eh, el funcionamiento de la administración tributaria como parte de la facultades que tiene, como los derechos de la Aparte de la Constitución de la que no puede ser unidad piedra en ninguna de ellas. Bien. Eh, ¿Cuál es el principio para eh, recaudar y percibir los tributos nacionales? el principio por el cual se organiza la recaudación nacional? Ustedes habrán visto, deberían haber visto en Derecho Material, si estuvieran, que existen tres formas de determinar los tributos. ¿sí? Uno es eh, de oficio enteramente, o sea, la Administración Tributaria con eh, presidencia del contribuyente, por el administrado, va a determinar cuál es el monto del tributo que corresponde a un concepto de la Constitución. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es mixta. Mixta quiere decir que tanto el contribuyente como la administración. Y esto ocurre, por ejemplo, en patentes automotores o en el impuesto donde Nosotros brindamos como contribuyente los datos del automotor, es decir, el modelo, el año, el cilindraje, si es de paseo, si es por o, o de trabajo, etc. Etcétera, etcétera. Lo mismo en un mueble, cuántos metros cuadrados, cuál es el material de la construcción, etc. Se brindan los elementos. La administración le adjudica un valor y a su vez nos dice cuánto. Luego nos manda la boletita, no famosa boleta de patente, de costo inmobiliario para decirnos cuántos hay que pagar. Eso es listo. Y por último, existe el sistema GPT. La ley emocional es la determinación el de mutuo por el propio contribuyente. El propio contribuyente va a ser quien va a decir cuánto tiene que pagar, eh, lo cual resultará curioso. ¿Cómo le vamos a buscar al que diga cuánto tiene que pagar? Eso no es lo habitual. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ustedes ya se habrán olvidado de Economía Política y de Adam Smith, pero uno de los principios de la tributación, uno de los cuatro básicos principios de la tributación que establecía Adam Smith, uno de ellos es el principio de economicidad. ¿Qué quiere decir? Decía Don Adam, el primer hombre de la economía, Adam eh, Smith, que... Eh, no puede establecerse un tributo cuya implementación para recaudarlo sea más costoso que lo que se recauda. No es podemos establecer una estructura tributaria tan grande y después recaudar nada. Entonces, eh, una de las razones, una de las razones por las cuales existe el sistema de autodeterminación por el propio contribuyente es. Eh, el principio de economicidad, aparte de los otros principios y el de certeza, que es la señora de etcétera, etcétera bueno, ah, entonces, dado que son los tributos de mayor restauración que vienen por esta vía, eh, ese es el nativo por, por el cual existe este tema de la provincia existe para los gruesos grupos entonces Claro, el contribuyente no tiene todas las libertades del mundo. ¿eh? Tiene eh, obligaciones administrativas que se llaman formales de registrar sus operaciones eh, que afectan los hechos imponibles con los cuales opera, opera, es decir, los asientos, el libro de ingresos, etc. Ustedes saben que Comer, en el Código Civil y Comercial existen tres libros básicamente que deben llevar los comerciantes efectividad eh, con fines eh, cuáles son los libros diarios donde se asientan los ingresos y los ingresos eh. Eh, el de inventario y el balance o sea, aquí dije mal y no primero eh, eh, inventario y después el balance Balance anual del Ministerio de Bien, estos tres libros que deben llevar los comerciantes, a su vez, están protegidos por el Público Código Civil y ninguna, dice, ninguna autoridad puede requerir un juicio si los, los comerciantes llevan o no los libros a eh, De manera que la administración tributaria no puede pedir esos libros, salvo que el contribuyente o el administrado los ofrezca espontáneamente. Sí, sí. Es decir, dice, acá te ofrezco de prueba, libro diario, libro de los gastos, libro de caldo, de los etc. Obviamente que se robaron. Pero como no pueden exigir esos libros, eh, las normas tributarias exigen otros libros que tienen contenido casi idéntico. ¿eh? Por ejemplo, el impuesto al valor agregado eh, se sí, exige. El libro, libro, se llama libro, pero en realidad son asientos informáticos que son eh, hojas Excel donde se asientan las operaciones y se remiten por vía correo electrónico eh, donde se asientan las mismas operaciones, el libro IVA compra se llama, que son todos los insumos como bueno, las compras y el libro IVA ventas, eh, por el cual este, figura todas las la, ya ingresado al patrimonio con el concepto de las ventas, a ese contribuyente. la compulsa de ambos libros y el mismo periodo libro diario. Es más, hay algunas jurisprudencias que um, ha admitido que en caso de extraído, etcétera, etcétera, de una venta, de una compra, el contribuyente pueda válidamente ofrecer el, el libro diario si está regulado con, con el comercial. Eh, en sustitución de este. Bueno, eh, les decía, eh, la Administración Tributaria, no, eh, ¿cómo hace? Bueno, tiene esta facultad, el contribuyente determina, eh, autodetermina cuándo debe pagar, pero la Administración Tributaria tiene facultad para controlar y... Eh, para controlar y para eventualmente sustituir al contribuyente cuando este ha actuado no correctamente, cumpliendo pagamente con sus obligaciones de Este se es llama sistema de declaración jurada. Está a partir de la artículo 11 y 12 de 2016 y 83, ya lo pueden ir viendo. En adelante, eh, si tienen la ley abierta, ahí ya lo, lo pueden ir viendo de rojo. Eh, ¿De dónde surge que el contribuyente eh, tiene esa carga de presentar las declaraciones juradas? ¿De dónde surge la determinación de cuánto va a pagar, cuánto le corresponde pagar? El otro tema es el cuándo, es decir, cuándo tiene que presentar las declaraciones juradas. Eh, las declaraciones juradas eh, se presentan a lo, a lo que se denomina, vencimientos generales. Los vencimientos generales los fija la administración tributaria. Eh, es decir, que por normas generales, como también un oficial, se dan a conocer qué días vencen para determinadas categorías de contribuyentes, por ejemplo, los que tienen una noción de uy, en Pares vencerán. Día 15, el el día 18, y sociedad el día 21 para presentar la declaración jurada de impuestos eh, de la noche. Las desganancias tienen un solo eh, anual, o se presenta una sola al, al año, perdón, eh, con lo cual también se fija un vencimiento general para este, determinar cuándo va a presentarse de la declaración. Bien, eh, esta es la carga que tiene el fiscal. autodeterminación por el contribuyente, declaración jurada, es decir, más que declaración jurada, no es de apreciado que de ha robado de, época, de otras épocas históricas, lo que corresponde es una carga legal de autodeterminación de los tributos, eh, específicamente bajo el control y vigilancia de la administración tributaria, que a su vez, decíamos, le obliga al contribuyente a llevar un determinado registro y control para que eh, proceda lo más eh, acertadamente posible respecto a la vuelta. ¿Hasta ahí vamos bien? No, no sí, nada. vamos bien. Sí. Hay casos excepcionales, excepcionales, donde se presentan... Eh, se, pues, se facilita a la administración tributaria cuando hay, este, cuando hay urgencias, hay normas, regímenes especiales, etcétera, etcétera, a presentar liquidaciones administrativas antes que el contribuyente presente las declaraciones juradas sin perjuicio que luego el contribuyente en esas eh, declaraciones juradas incorpore y eventualmente la administración o la pueda controlar, eh, controlar eh, la corrección de los datos eh, ingresados en esas declaraciones juradas o de administrativas. En el... Bien, entonces vamos eh, a encarar para el procedimiento administrativo. ¿Cómo arranca el procedimiento administrativo? Ese es el principio básico, si no hay observaciones... Es decir, cómo se presenta la declaración jurada hoy por hoy cuando se le otorga una clave única de institución tributaria, hay que concurrir a la agencia regional eh, que corresponde de acuerdo a nuestro domicilio. Nos van a dar una clave fiscal. Con esa clave fiscal vamos a ingresar a la página de la Cip y con esa clave fiscal vamos a tener acceso a todas las eh, los, controles, etcétera, etcétera, y vamos a tener que cargar los datos de acuerdo al formato que pues, previamente establece la propia administración tributaria, a veces hay problemas con esto, eh, cargarlos y remitirlos online a la o sea, que ya ha hecho de presentar, que dice la ley, porque viene de otras épocas, es, en realidad sería remitir, ¿sí? remitir online. Normalmente, si no lo hacemos nosotros, eh, los contables, los contadores nacionales, que van a tener obviamente acceso a las claves y van a manejar todos los mecanismos. Eh, hay sistemas para cargo, para ganas, etcétera, etcétera, que son a veces bastante complicados y, en la manera. Entonces, el monotributo normalmente lo hacemos, eh, lo manejamos nosotros cuadramos, la boleta, etc., etc., etc. Cuando ya se complica un poco, obviamente, buscamos los eh, auxilios del asesor. Entonces, este ahí empezamos con el procedimiento de una declaración jurada. Eh, esta declaración jurada tiene que ser presentada en la fecha antes del vencimiento general que establece la FIP. Y si la FIP la revisa, no dice nada, eh, no pasa nada. Eh, no, no, eh, se determina el tributo y se paga. Obviamente. Se determina el tributo y no se paga, no van a reclamar por vía judicial, lo que vamos a ver, lo pagamos. no supuesto. Pero, digamos, hay sistemas, ustedes saben que la informática avanza pasos gigantados. Hay sistemas de interpretación lógica de la obra. De la información y por el propio formato. Entonces, si hay incoherencias, si por ejemplo yo declaro tener más gastos que ingresos, es porque estoy ingreso ingresos, obviamente. Tengo que de deuda, y bueno, a veces se si o no tengo un patrimonio que no, puedo, que no coincide con el ingreso, etc. Son errores lógicos que se detectan prácticamente en forma automática, a medida que se eh, van recibiendo las declaraciones curadas que son remitidas por DIN LAN, que decía, eh, son analizadas también por el sistema informático, a veces eh, se detectan y eh, se, se las observan, se las funda, se dice, nuestra jerga, en realidad se las observan. Y, eh, lo mismo eh, puede ocurrir si el contribuyente no las presenta. Si el contribuyente no las presenta, va a quedar claramente detectado, porque está detectado su juicio, su situación, y evidentemente va a faltar el dato de la remisión de la declaración jurada, y automáticamente el sistema eh, informático le va a tener información para que esté presente y la tercera circunstancia que eh, tiene el control es eh, cuando a posteriori, o sea, se presentó en la declaración jurada, se pagó el tributo que se hizo o no por el contribuyente, y en el camino, en el tiempo, eh, surgen, eh, la Administración Tributaria eh, se reúne de datos de la cual surge que no es correcto. Eh, en la la consideración de datos que ha realizado el contribuyente, que ha omitido, subvaluado, sobrevaluado, evaluado, etc. Eh, eh, la administración tributaria lo puede hacer a través de informes de terceros, a través de inspecciones en el propio procedimiento del contribuyente. Requerimientos al propio contribuyente del tercero, pedido de informe instituciones oficiales, privadas, bancarias, etcétera, es decir, todas aquellas facultades amplias que tiene el fisco para corroborar que lo declarado por el contribuyente se ha Si en el camino detecta que ¿eh? ¿eh? hay, hay una incongruencia, en el, en el cual salga en favor del fisco, se ha el dinero del contribuyente si ha pagado además no quiero que le digan nada, y eso es lo que se ocurra, eh, se va a desencadenar el procedimiento que vamos a hacer. Es decir, hay eh, tres supuestos, digamos, eh, por el cual eh, puede arrancar un procedimiento de determinación de oficio. Es decir, rebobinamos. Principio general, autodeterminación por el contribuyente. Suple con control de la administración tributaria. Cuando el contribuyente no cumple cabalmente con sus obligaciones, se pasa a lo que se denomina procedimiento de determinación de oficio, que es excepción, ¿Sí? es lo que vamos a ver ahora. Este. este procedimiento de determinación de oficio eh, comienza a partir del fallo de, la, de de una declaración jurada. O sea, por pues, su no presentación, cuando hay no presentación de la declaración jurada, se te va previamente para la actividad presente, se eh, ha incurrido en una infracción formal porque no ha cumplido con las obligaciones, pero podría justificarlo eventualmente a posteriori, eh, por el cual no ha ingresado la declaración jurada, pero lo puede haber cumplido a posteriori, normalmente se le intima por cinco días, a la que presente la declaración jurada y eh, si presenta la declaración jurada y paga el tributo y la satisfacción del fisco, eh, no pasa nada. Dice. Si por el contrario nos encontramos ante los otros supuestos, donde la declaración jurada es sospechosa inconsistente, Sospechosa de no estar bien confesionada, a decir. Es decir, no es consistente, así se llama también la carga contable. Eh, y eh, el fisco entonces lo que va a hacer normalmente es eliminar que parte de la carga de la jurada cuando es un error. Y de lo contrario, si el contribuyente mantiene los errores, porque puede tratarse de un error material, etc., el contribuyente mantiene eh, esa. Si, el basaje que lo notan en la administración tributaria, va a comenzar este procedimiento. De... Eh, Esto tiene que verlo, si tenemos ley abierta, en el artículo 16, en adelante en la ley 11.6, ante que... la no presentación de la declaración jurada, también puede ocurrir que se le haya estimado a presentar la declaración jurada el contribuyente no presente nada. En ese caso, sí o sí. ¿Cuál es el procedimiento de... Bien. cuando se trata de una liquidación de oficio en un supuesto aparte, porque la liquidación administrativa que ya es de oficio en la determinación, va directamente a la vía de responsabilidad. Entonces acá no vamos a ocupar del supuesto de que las declaraciones eh, juradas son inconsistentes o no, no han sido presentadas, y en cuyo caso vamos, decimos va a desencadenar este eh, problema. La ley 11.6.83 fue reformada a fines de 2017, 2008, perdón, y se agregó al artículo. 16, eh, la posibilidad de establecer un procedimiento, eh, una especie de conciliación, que se llama acuerdos conclusivos, voluntarios. Es decir, el contribuyente, el disco le puede invitar al contribuyente que se someta a este procedimiento, y el procedimiento eh, elimina todo lo que vamos a ver a continuación respecto al procedimiento del eh, el doctor Folco ha escrito alguna, alguna ley, está publicado, etcétera, pero eh, no, no lo vamos a ampliar porque nos va a dar el tiempo. Eh, simplemente decir que si el eh, contribuyente se... Sí. Primero que no está reglamentado, no está reglamentado aún, es decir, que la administración puede utilizarlo si quiere o no, eh, no, no es una de contribuyente. Y segundo, tiene que estar eh, reglamentado y no lo está... Tercero, lo que sí dice el artículo 16, que lo que resulta de este acuerdo conclusivo eh, es definitivo y no puede retomarse más. O sea, que ahí se escribe totalmente el debido proceso. Eh, después de lo que decíamos acá en el principio, no es terrible, pero el presidente dice que no es eso. estaba la discusión. Y eh, por otro lado, dice eh, cosa que es. De relativa, relativo valor, que las resultas de lo que se eh, realice en el acuerdo conclusivo no puede ser, servir como al precedente como otros casos. Si no, no puede servir como al presidente administrativo, cosa muy sospechosa, porque para vos puede ser una cosa, pero para otro puede servir otra cosa. Eh, nosotros sabemos, porque somos abogados, que el derecho no es unívocos, o sea, no todos los casos se resuelven de forma idéntica, pero en todos los casos hay siempre alguna alternativa que les puede interesar. Sin perjuicio de eso, vemos que la forma más aproximada de establecer alguna similitud política en la interpretación de las normas, es mirar los antecedentes, por eso que la jurisprudencia, los dictamen administrativos, etcétera, la mal llamada jurisprudencia administrativa, pues, judicial que pues, eh, son resoluciones que iguales que en este caso no se ¿eh? con lo cual no habría un, un mínimo grado de certeza sobre eh, lo que no está por ahora no se aplica ¿no? por ese motivo por la falta de regla pero está consagrado en la ley el intento de bueno para eliminar estos procedimientos tan complejos que tiene la a eh, lo vamos a analizar a continuación y sería bueno eh, ser pero bueno ante eso todavía no está en entonces decíamos eh, primado el contribuyente eh, o, digamos supongamos que ha sido invitado a este acuerdo conclusivo el contribuyente por la casa o eh, vencido el término para que el contribuyente rectifique y ingrese los puntos que corresponde eh, comienza el procedimiento de determinación de oficio que está en el artículo 17 de la ley 11.7 El artículo 17 Dice que el procedimiento de determinación de oficio comienza con una resolución en Y al comienzo, en el del medio proceso, eh, indican que no puede faltar esta adjudicación de responsabilidad. No lo dice tan expresamente, pero no podemos dejar eh, pasar por alto, porque se aplica también supuestamente la ley 19.549. Eh, que en esta resolución administrativa eh, tienen que eh, identificarse correctamente los contribuyentes, o sea, eh, física o jurídicas, eh, tienen que publicarse los hechos que han motivado la inmigración del procedimiento de prevención de, de, de, de, de, de oficio, tienen que identificarse la normativa aplicable, que es la normativa aplicable. Y la pretensión económica del fisco con respecto a los tributos que pretende Son elementos básicos que van a permitir luego el contribuyente se... Hecho esto, se va a correr, correr vista, dice en realidad es traslado de la ley, dice correr vista contribuyente responsable por el término de 15 días también. En 15 días le van a dar al contribuyente prorrogables, dice la ley. Eh, para que siente eh, cuanto considere que es eh, oportuno para defenderse. Y ofrezca la prueba que considere la buena vez. Si la administración no está obligada a producir toda la prueba de otros países porque puede haber maniobras dilatorias, que se puede hacer la prueba para el juicio conductas que a veces son reprochables pero obviamente que si las pruebas son fin, que van a tener que producir obtenen de, de, de las normas del de proceso legal bien, entonces contestada si hay, se contestó la letra, traslado como corresponde, conforme a derecho eh, y eh, se ofrecieron pruebas que se tuvieron que tener que producirse entonces, el trabajo, no hay ¿no que producirse. Si ni lo de venta, la venta, ni lo de compra, no hay que Si ofrezco, por ejemplo, una prueba pericial, hay que producirlo. El perito, ¿no? perito, ¿no? etcétera ¿no? etcétera ¿no? testigos, ¿no? podría, ¿no? de ¿no? testigos, ¿Cómo funciona eso? Y en ese caso, cuando se produzcan pruebas, va a haber un alegato. Si no hay producción de prueba, no va a haber un abilato. Y vamos a llegar a la etapa de la resolución eh, administrativa, que va a ser la que va a determinar los ¿no? los tributos. Si es que, esto está en el artículo 17, eh, vuelvo a repetir, eh, juntamente con la pretensión tributaria, es decir, el tributo que se pretende de contribuyente, etcétera, digamos, de IVA, de ganancia, etc., la administración debe indicar también si corresponden eh, intereses, intereses de se llama o que se dengan de lo que ocurrió el el procedimiento general incumplido por el contribuyente, por el total, o la diferencia que tiene el tipo, hasta el momento de la ejecución, una vez que eh, se ejecutan judicialmente, se va a librar lo que se llama una boleta de deuda, que de es el premio, para ejecutar judicialmente el judicialmente, no pagado por el contribuyente, y dejan de llamarse, es para llamarse punitorio. No se acumulan, pero se le normalmente un poco más eh, a este eh, porcentaje de, de intereses. ¿no? En esa historia, volver a repetir: el número de los ciudadanos de todo que fija la Secretaría de Hacienda del Ministerio. Eh, bien, decíamos. Eh, ¿sí en el artículo eh, 17, vemos al que inicio la continuación, luego sí en otras disposiciones más en otro, saltamos al artículo 76 en pensé de la ley 11.6.8. Lo pensé en él, así lo van a tener mucho más. Ah, les decía, en la imputación eh, aparte de los intereses tienen que indicar la resolución si corresponde o no mucho. Porque si, eh, más adelante dice la ley que si no se si adjudica eh, una multa o, o otra sanción corresponda al contribuyente. Que en este acto de ocupación se entiende que la administración no haya encontrado un delito como sancionatorio. ¿Cómo pues no lo puede hacer? Bien, eh, vamos al artículo 71 Siete siguiente, pasamos al 76. Este artículo es el artículo 76, ¿qué nos dice? Nos dice que contra una resolución que determina tributo, interés de intereses y eventualmente multa, el contribuyente responsable, etc., tiene el derecho a ejercer una vía sobre de de el realidad 2. Fija dos incisos. Una es el recurso A, el eh, recurso de reconsideración ante el superior. Puede ser presentado por la mesa de entradas eh, del organismo o transmitido por correo. No Está previsto online, como en las operaciones de Eso sí hay que presentar. ahora. Bueno, eh, dentro de los 15 días, eh, estos 15 días eh, corren para el recurso de reconsideración, también corren para otra opción que tiene una contribuyente de que es el recurso de apelación ante el Tribunal de Nación, que es uno de lo mismo, diferenciado de EGI o aduana de, de, de los recursos que se pueden utilizar a través del artículo 16 es eh, un organismo con funciones jurisdiccionales pero que eh, está insertado en la órbita del Poder Ejecutivo pues, con funciones jurisdiccionales pero dentro del Poder Ejecutivo eh, que eh, sería cuestionable pero tiene la ventaja respecto a las otras posibilidades de es que está integrado por vocales que son especialistas en derechos derecho tributario. Y de la lectura de la jurisprudencia, normalmente extraemos que tiene jurisprudencia más acertada, e inclusive alguna más nueva de la del propio poder judicial. Por lo tanto, se defiende, en especial de esta constitucional eh, podemos eh, decir que se defiende la de existencia del Tribunal Fiscal de la Nación por esta eh, especie. Es más, digamos, en las nuevas regulaciones lo que se trata, son de, de nuevas normas de procedimiento, lo que se trata de desatar la de al poder al Tribunal Fiscal de la Nación porque entienden no es eh, muy favorable a sus propias acciones. Bien, eh, decíamos este reposito, como lo vemos, contra la resolución determinativa del tributo, que ya determinativa del artículo 17, el contribuyente que eh, está eh, disconforme tiene la opción de... Inducir recurso o consideración ante el superior, el juez administrativo que ha indicado la resolución administrativa, o, decíamos a su opción, un eh, curso de apelación ante el Tribunal Fiscal y la Nación. Estas eh, opciones son, son exclusivas, o sea, no puede ejercer las dos al mismo tiempo, va por, un, por una vía o va por la otra. Eh, ambas vías desembocan en dos caminos judiciales distintos, vamos a ver. Y la primera, vamos a ver, analizar la primera, es el recurso de reconsideración ante el superior. Este recurso de reconsideración ante el superior, eh, nosotros lo conocemos en derecho procesal como derecho de acción. El derecho de es derecho superior, superior, perdón, es de Bien. No sé por qué figura acá en la ley como respuesta de que la Primero porque es una declaración que no es el, digamos, el abogado de la ley unitaria de, eh, de, de, de que se trate y que su decisión respecto a la declaración de consideración está por terminada la vía ad Ahí concluye la vía. Eh, lo que sigue después, ella es una acción de Por el contrario, si vamos por la vía del inciso B, o de la Federación del Tribunal Fiscal de la Nación, que que sería, eh, vamos a este otro organismo. El Tribunal Fiscal de la Nación es un organismo que tiene su sede en la ciudad Autónoma de Buenos Aires que por su por la propia ley 1683 nos dice que puede trasladarse a distintos puntos del país poner eh, sedes en distintas partes del territorio. No, nunca lo ha he hecho. Lo único que nos deja hacer es utilizar, como mesa de adecuada a los organismos de reclamación tributaria eh, local decir, Si necesitamos afectar a la regional Santa Fe, eh, recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación lo podemos presentar válidamente en la mesa de entradas de eh, la regional Santa Fe y esta su vez lo va a elevar. La Pero eh, el juicio va a tramitar en Buenos Aires, hay que constituir domicilio en la ciudad autónoma, etc. Con con el control los hoy va a desarrollarse. Se impone también, en el caso de eh, ejercerse esta opción del ejercicio B, de notificar a la administración recurrida que se ha ejercido este derecho eh, Que hoy por hoy no tiene mucho sentido, máximo si lo presentamos en la mesa de del trabajo de un organismos estamos esperando, recurriendo. Porque obviamente se entera. Pero tiene sentido porque antiguamente, eh, como el tribunal funciona en Buenos Aires, íbamos directamente a la mesa de del tribunal fiscal, puede ocurrir, es válido también en pero eh, la administración tributaria local no se entera de que ha mediado este recurso y puede haber, es el caso de que el Iglesia de Ejecución el eh, Tenga que invalidarse a posteriori porque este recurso, a su vez, tiene efecto suspensivo en de la determinación de tributos eh, de intereses y eventuales que haya, dado que la, la, la que se esté recurriendo por el país. Entonces, al tener efecto suspensivo, se va a caer a en esa discusión, y por lo tanto, se impone eh, la carga del, al contribuyente recurrente de notificar al organismo que se ha ejercido Solo Sobre una multa, en su interacción los formales, eh, que se le puede aplicar si no hace esta multa. Hoy por hoy, con estas vías eh, informáticas, etc., no tendría mucho sentido, pero vuelvo a repetir que está vigente, es conveniente hacer. O sea. Bien... Eh, Efectuado el recurso de curso, el Tribunal Fiscal de la Nación, que decía, funcionó en Buenos Aires, tiene 21 integrantes, tiene 7 salas, 3 dedicadas con competencia en derecho al ganero, 4 en el resto de los nacionales, las de derecho a la tienen con competencia en materia de ganero, están integradas cada sala, cada tres Miembros por abogados, y las que entienden el resto del derecho de los tribunales nacionales que están compuestas por dos abogados y un contador cada sala. En total, las siete salen con un presidente que se elige anualmente. Eh, los pasos previos del procedimiento están señalados en la ley de 11683, sin perjuicio de lo cual la ley 11683 faculta al tribunal de la Nación de dictar por acordada su propio reglamento de procedimiento por, gente, por el cual se eh, viabiliza toda esta violencia. Lo primero que eh, se hace cuando llega un expediente a la de la Nación es, por lo tanto, el sorteo de la sala que van a entender. Una vez que se sortea la sala se notifica al contribuyente del recurrente eh, para que eventualmente pueda ejercer el derecho de recusar eh, a los miembros eh, de la sala que han resultado sorteadas. Eh, y si no se le corre, digamos, si no hay objeción o resuelta recusaciones, se corre traslado al fisco demandado se corre traslado al fisco demandado para que eh, Conteste la demanda y, eventualmente, eh, oponga excepciones previas de el, pronunciamiento. Es el si es este caso, eh, se van a tener resolver primero las excepciones previas. Eh, luego se pasa, conteste, decíamos, de la demanda. Y en lo demás, tiene forma de expulsión. Eh, tiene que verlo acordada. Las pautas son exactamente muy parecidas a las del Fondo de Comercial de la Nación eh, respecto los juicios eh, eh, ordinarios o sumarios, mejor dicho, que establece los códigos de la Nación. Eh, hasta que se llega a, a la etapa de la sentencia. Y toda la sentencia, porque, por ejemplo, la sala corresponde, por lo el Tribunal Fiscal de la Nación, resulta, se acaba la vía administrativa. Al finalizar la vía administrativa, eh, se desencadena aquella vía judicial, esta posibilidad de revisión. El organismo competente, eh, lo propuso contra la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, de la sala respectiva, va a ser la Cámara Contenciosa Administrativa de la Nación. La Cámara Contenciosa Administrativa de la Nación. Dentro de los cinco días, eh, se llama recurso de apelación limitada así se le denomina, en realidad lo que quiero decir, o por lo menos eh, quiero entender, es que tiene doble efecto, es y devolutivo a la vez, lo cual merece una explicación. Eh, si la administración, o sea, no corre el pago previo del tributo para evitar la vida judicial, pero la administración se si encuentra mérito eh, para ejecutar, lo va a ejecutar sin prejuicio del juez. Si el contribuyente resulta ganador, en eh, el trámite de la apelación de, de la Cámara de Constitucional Administrativa, se le van a devolver, se va a devolver el día de petición por lo, o, o se supone la milita de la discusión si le va a salir de la discusión de, de la ejecución. Bien, eso por un lado. Entonces, eh, decíamos... Eh, recurso de apelación limitada ante la Cámara Contenciosa Administrativa dentro del plazo de 5. Luego aplicamos al Código Procesal Civil Comercial, ya nos vamos a otro código, ya lo estudiaron, y cuando eh, la Cámara Contenciosa Administrativa dicta sentencia, eh, podría accederse eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, en virtud de la competencia que eh, establece el 48. El 48, eh, la Ley 48. La Ley 48, que es la Organización de Comunidad de la Nación, establece que para la Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponde eh, eventualmente, el recurso de apelación extraordinario por inconstitucionalidad, con las causales que establece el artículo 14, por supuesto, ¿sí? que sea una decisión eh, de la acuerdo de los Derechos de la contemplada la Constitución, que sea el inverso que se trate de una disposición de inferior rango y conoce el eh, lugar, etc. Bueno, pero, eh, Ahora, en materia tributaria, estamos hablando, como lo definimos en la clase anterior, de rentas fiscales. Todo lo que constituye el tributo son rentas fiscales. El artículo 3 de la ley, que fue incorporado ya por James, establece que se puede, cuando hay rentas de gran importancia, son ahí acordadas, acordado, a la Corte, establecer el monto, el competente, el monto bien elevado no lo recuerdo en este momento, por el cual se puede ejercer el recurso de apelación ordinaria el corte de la Nación, y hay una gran diferencia, el recurso de apelación ordinaria se interpone entre cinco días, simplemente diciendo que no están no conforme a pena, luego a los eventos, por el monto o se le va a correr traslado al apelante para que exprese agravio, al pisco, la Corte. En cambio, en el recurso de apelación extraordinaria por inconstitucionalidad constitucionalidad, eh, hay que hacer el esfuerzo de demostrar, primero de haber hecho reserva del caso constitucional, eh, surgió el caso constitucional, que no es el seguimiento del En segundo lugar, haberlo mantenido en todas las instancias reclusivas, etc., previas. Eh, haber mantenido este recurso, eh, caso constitucional, y eh, luego desarrollar separadamente los antecedentes de la causa, que deberían ser los hechos, llamados cómo se ha llegado al este estado de cosas, eh, luego los fundamentos constitucionales, es decir, los derechos y garantías constitucionales, y del modo en que son afectados por, por el comportamiento. Normas o las pretensiones fiscales que se han ejercido, eh, cómo se han transgredido en los principios. Y obviamente, luego la rechazo. Si no se cumplen algunos de estos requisitos, normalmente la Corte puede rechazar el recurso porque. Bueno, decir, además, eh, lo que digo surge que hay que fundar el recurso de operaciones ordinarias por la eh, en el mismo escrito de lo que no. Eh, por otro lado, los términos son distintos Decíamos, el recurso de apelación ordinaria ante la Corte, el de justicia de la nación, el plazo es de 5 días. Y en el caso de eh, el curso de apelación ordinaria por la constitucionalidad de la Corte de la Corte 48 es de 10 días. Y se si amplían, ustedes saben que la Corte de la Nación también funciona de, de Buenos Aires. Se amplía la reacción de un día cada 200 kilómetros o fracción menor en medio, en medio de medio entre la agencia sede y donde se está radicado el caso y la Corte eh, Suprema de Justicia. Estamos acá en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, tenemos tres días. Dos días estamos a 500 kilómetros, cada 200 kilómetros un día o fracción menor. Pero claro, si el caso pasó a la cama contenciosa en, en Buenos Aires, obviamente no hay. Entonces, bien. Eh, luego retrocedamos a qué pasó allá con el concurso de reconsideración. Decíamos, el concurso de reconsideración del inciso B, ante el superior, eh, una vez que el superior resuelva, sí pone fin a la instancia. ¿no? Se acaba con la vía negativa y comienza la vía judicial. El, la vía judicial eh, se transforma, luego de, de recurrir, en una acción de repetición. Entonces, la ley 1683 establece dos, eh, dos acciones, para, dos posibilidades para accionar con el tipo eh, una es el, en este caso cuando se trata de una determinación de tributo, etcétera, eh, que se llama de repetición. ¿Qué quiere decir de repetición? Que previamente hay que abonar el tributo que se está cuestionando como una condición de admisibilidad de la vida. Si no se abona eh, el tributo cuestionado, eh, no se va a abrir la unidad responsoria. Eh, porque no se cumple, uno de los no hay acción. Y la otra es contenciosa, en la acción contenciosa contra el fisco, que resulta que cuando se demanda al fisco nacional, luego de la la guía administrativa, la ley, ley 19.49, pero que no se trata de una determinación de tributos eh, y accesorios. ¿verdad? Y luego tenemos... Eh, esta repetición, obviamente, es compulsiva por el equipo determinado tributo. Eh, tenemos otras acciones, ¿eh? que es la de la repetición por pago voluntario, sí, por error o sin causa. Todos sabemos que eh, el pago de los tributos es exclusivamente, si no hay pago porque nos equivocamos, ¿eh? bueno, no, si ha determinado un tributo. Mayor o un de tributo que no corresponde, siempre está abierta la vía de la oficial eh, eh, por pago espontáneo, pago más realizado espontáneo. En ese caso, eh, para habilitar la vía de la repetición, eh, hay que hacer un reclamo administrativo previo de la administración tributaria o interpone interponer el reclamo ante el Tribunal Fiscal de la Nación, porque así lo dice la ley 1683 y eh, eventualmente recurrir a, a la justicia eh, por alguna de las vías de la competencia como una única. Eh, esta es la vía eh, administrativa y eh, judicial contemplada eh, en el 11.683, lo que podemos decir más rápidamente posible. Eh, yo tengo hecho un power. Sí. Disculpe Mira. una parte que no entendí. Eh, después del recurso de reconsideración, entonces puede haber una acción de repetición. ¿Eso Correcto. sería en la justicia o en la vía administrativa? En la justicia. Va el juzgado, si estamos ah. acá en Santa Fe, en la República de Santa Fe, va el juzgado federal, porque estamos hablando de tributos federales, nacionales, eh, al juzgado federal de la ciudad de Santa Fe. Estamos en Paraná y las Paraná, si la Rosario, Rosario, Tenían luego, sí, lo que omití decirle es que luego de lo que resuelva después de, de primera instancia porque va a primera instancia que la lo que resuelve es apelable ante la Cámara Federal respectiva ¿no? en la Cámara Federal lo que resuelva a su vez es apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es monto grande, ordinario por el día de, de la ordinaria se o de constitucionalidad, y con todos los resultados que acabamos de ver. ¿Entendió? Sí, pero sí se entendió. Bueno, bueno entonces, eh, luego tenemos otras acciones conexas. Tenemos, ¿eh? por ejemplo, recursos de amparo. Bueno, vamos a ver, que, eh, siempre puede haber motivo de de amparo. No Las acciones. Se utiliza mucho en materia digital, ¿no? eh, Las acciones de certeza, o oh, 320 del Código Procesal de la Nación, le dice meramente, le llama meramente declarativa, le hacen acciones declarativas de certeza, o sea, legal, se llama también orden, donde ante la duda de cómo se juega un dispositivo legal, tipo, bla, bla, bla, se le pide al código judicial que lo eh, ¿Cómo funciona? la parte de ¿Qué otras acciones tenemos? tenemos eh, las medidas cautelares autónomas no son muy vistas, pero también son, podrían ser aplicables. Las medidas cautelares autónomas, se llaman así porque ustedes saben que las medidas cautelares tienen los tres elementos para poder eh, solicitarse de la por el Poder Judicial que son eh, la verosimilitud del derecho invocado el peligro en la demora eh, y la eventual posibilidad o no en el caso de eh, ofrecer una cautela por los daños que pudieran ocasionarse porque todavía no hay vida. Estas medidas cautelares se llaman autónomas porque tienen un grado mayor de similitud cautelares ordinarios y además tienen la aptitud de eventualmente dar por concluido el, el asunto de que se trata, eh, con lo cual no requeriría un proceso, un procedimiento posterior. Eh, vamos a aclarar que en la doctrina, ya que lo dije, la doctrina, por ahí, distingue entre procedimientos y procesos, y allá, por ahí, con y otros autores, cuando hablamos de lo que se desarrolla en el vía administrativa, en la sede administrativa, lo llamamos procedimiento y cuando se de procedimientos, en la sede judicial, lo llamamos proceso, En realidad, es una diferencia eh, bastante semántica, y a veces utilizamos a uno por la otra, eh, sí, eh, sí, no, pero, pero bueno, cuando este, ya, eh, Otra cuestión, digamos, que se ha planteado El eh, derecho de tributario material eh, Se ha trasladado a los procedimientos Es que en el momento en que empieza la litis En materia de procedimiento tributario ¿eh? Procedimiento tributario eh, Como lo hemos estado Narrando hasta ahora, él tiene ya el inicio cuando se falló en la declaración jurada, no se cumplió con ella, o se computó mal, eh, y digamos, comienza el procedimiento del 37 de, de la ley 1683. Bueno, eh, dice Don Tino Jarach, de la doctrina nacional, prácticamente no lo contrario, dice que sí empieza la ley. ¿La ley? Quiere decir, el contradictorio, vamos de... la... la... a hablar de un la... litigio. La... La... ¿eh? Este contradictorio empieza ya cuando se le corre por al lado del contribuyente eh, para que este contribuyente no conforme la... De la... De la... De la En realidad yo creo que, de acuerdo a las pautas del proceso, eh, la administración durante todo el trayecto del procedimiento administrativo tiene la gran ventaja de ser juez de parte es decir que es muy difícil tener razón en alguien que fue parte, salvo que sea muy contundente la razón del presidente para eh, hacer, caer eh, los argumentos eh, entonces yo creo que las pautas del debido proceso nos el verdadero, el verdadero el todo, nos llega a residencia cuando la vía judicial cuando tenemos un tercero por lo menos con lo conceptual un tercero imparcial que el mismo judicial, en condiciones de dirimir la contienda entre las pretensiones fiscales y los derechos. Pero bueno, esto no es lo que dice la doctrina, es el mismo opinión, eh, la opinión general si sí, eh, bueno, uno de los otros dos es que la litis comienza eh, allá cuando se le corre la vista del artículo 17 y el contribuyente eh, disconforma la pretensión fiscal. o sea, ahí va a haber litis yo creo que, bueno, ya lo acabo de decir mejor. Eh, ¿Qué otra cuestión me podría quedar? ¿Me quedó algo, algo alguna duda, algo por, por comentar? ¿O no hay algo? Eh, sí, ¿No cerramos. ¿Nadie? ¿Ninguna duda? No. no, profe. Bueno, escúchenme. Vamos a hacer una pausita. Yo tengo la garganta recontra seca. Vamos a hacer una pausa. Y a continuación vamos a pasar a ver las pautas del trabajo práctico. El trabajo práctico número uno. Eh, vamos a aplicar los principios que acabamos de dar. Y vamos a trasladar. Desde el derecho tributario a la parte de la del derecho tributario. Etcétera. y yo les voy a tratar de dar las respuestas porque las respuestas que no son normas no son unívocas podemos equivocarnos ¿no? un entonces las cuatro consignas que tenemos yo les voy a tratar de dar las respuestas eh, ustedes van a ver sus trabajos vayan buscándolos y abranlos eh, y eh, lo vamos a autocorregir, o sea, por declaración jurada ustedes van a eh, no ponerse nota obviamente no, el objetivo, vamos a ver si ustedes encararon bien el razonamiento y lo que, el objeto de este, de este, de este trabajo era eh, que pensemos entre todos que les sirva para su futuro eh, para ubicarse en la realidad, y eh, con este acontecimiento eh, con de un hábito, no va a ser otro acontecimiento, eh, ustedes eh, aprendan a ver cómo juegan estos, estos principios, estas disciplinas que nosotros estamos viendo. Ahora vamos a hacer una pausa para que presentamos yo, la garganta, para evitar el mate, que eh, son menos 20 8 menos 10. 10 minutitos y volvemos. no les parece mal, no hay alguna pregunta. Dale, profe. Buenísimo. Bueno, entonces menos 10, regresamos.